Hola. Hoy os traigo una regla, si la regla clásica que todos teníamos en el cole. Vamos a la descripción del vídeo, hay un enlace, clic en él. Esto al gusto. Instalar. Abrir Microsoft Store. Yo le he dado a abrir, a vosotros os pondrá a instalar. Cuando termine, lo mismo, abrir. Y ya la tenéis. Para quitarla le damos a Escape, o con el botón derecho, no sé la opción Exit. Que me dais muchas cosas, gracias por la visita.